unidades de superficies, este guardacosta, que permaneció toda la noche en la búsqueda, embarcaciones menores y también este, un, el helicóptero, una aeronave que realizó la búsqueda aérea. Este, además, también estamos haciendo búsqueda por vía terrestre, rastrellando la, la costa norte y sur del puerto de Quiquén. hacen posible y bueno se ha iniciado un protocolo de búsqueda desde ese, desde ese momento que no se ha detenido y bueno ahora hay diferentes fuerzas de seguridad que están participando de la búsqueda desde prefectura, defensa civil, roja policía, bomberos, guardaparques... Puede ser Ezequiel un experto nadador, es más, él eh, se entrenó para llegar entre los primeros, eh, incluso llevó su propio kayakista. Eh, se entrenó tanto que eh, su kayakista no pudo seguir eh, porque se le rompió un remo y él aún así dijo no, que estaba bien, que, que, que iba a seguir la competencia. Lía, estamos esperando una amiga de Ezequiel, estamos en vivo con este operativo de búsqueda, una amiga que tal vez nos pueda aportar más información. Sí, ¿qué tal Guillermo? Buen día. Estamos, eh, Hemos hablado con Prefectura, hemos hablado con Defensa Civil, incluso con el organizador de la carrera, pero nos faltaba un testimonio que era clave, que es el de Noelia. Ella es compañera de Ezequiel y además ella participó de esta competencia. Es una nadadora profesional con mucha experiencia. Así que queremos saber, Noelia, cómo estaban las condiciones y cómo transcurrió eh, la Río Mar el día sábado. Hola, buen día. Bueno, como te decía antes, un poco, tanto yo como los compañeros de Ezequiel... ...decidimos hablar porque estamos escuchando en los medios que hay datos que no son correctos... ...como me dijiste vos, que solamente tienen la palabra de la organización. Y bueno, eh, por empezar, eh, la competencia era de 10 kilómetros... ...de los cuales 7 se nadaban en el río con corriente a favor y 3 se nadaban en el mar. Eh, las condiciones del río eran buenas... Pero una vez que entrabas al mar, el, la condición cambió totalmente. Éramos 550 nadadores en la competencia. Eh, lo que te decía de, de los datos erróneos, eh, no estaban dadas las condiciones de seguridad. Yo voy a ser objetiva. Eh, nosotros como nadadores tenemos la responsabilidad de estar entrenados para encarar una carrera como esta, y en la cual yo doy fe y... y... Y pongo la firma de que Ezequiel lo estaba, porque como te digo, yo no entreno juntamente con él, pero él es de mi club. Entrenan el grupo de nadadores máster del Club Brown con mi esposo Nacho y otros amigos. Él estaba en, en condiciones físicas para afrontar una prueba así. Lo que no estaban dadas eran las condiciones de seguridad de la carrera. Epa, epa. Eh, con esto te voy a decir que 550 nadadores tenían... En la carrera eh, dio dos gomones, dos semirrígidos y dos motos de agua. Ese El organizador hablaba de cinco semirrígidos, varias motos de agua, guardavidas y doscientos y pico de kayaks. Mira, voy a hacer una aclaración importante con respecto a, a los ver. kayaks. Había doscientos kayaks, pero te comento, los kayaks eran alquilados en forma particular por los nadadores. No eran provistos por la organización. Ezequiel... ...se consiguió un kayak que lo trajimos de Buenos Aires... ...y un acompañante personal. Pero eso no fue parte de la seguridad de la carrera... ...sino que fue algo que los nadadores me incluyo... Eh, ...para estar mejor acompañados, para estar mejor guiados... ...para estar hidratados y para tener un mejor resultado... ...nos encargamos nosotros de, de traerlo de Buenos Aires... ...de llevarlo a la largada, de pagarle y de, de, de conseguirlo, ¿no? Eh, y otro de los datos que me vino a la mente... Eh, que también dijeron que, el, que Ezequiel se resistió a llevar un, un elemento de seguridad personal. Primero que eso no es obligatorio, no fue así. Eh, la organización en un momento, hace como un mes o 15 días, lo, lo aconsejó como un elemento más de seguridad, pero no es del protocolo de seguridad. Te diría que nadie lo usa. Eh, yo particularmente no vi a nadie con esas bollas que ellos decían. Me dicen que había dos nadadores con esas bollas que además las alquilaba la organización, no era que la proveía. Eh, y te repito, no es un elemento obligatorio para el nadador, para nada. Es un dato importante el que nos estás eh, dando, Noelia, en este momento, porque es otra versión totalmente diferente y la tuya en primera persona como competidora y como compañera de Ezequiel. Sí, desde ya. Eh, yo al principio no quería hablar por respeto a la familia, porque aparte me pareció eh, una falta de respeto que los medios saquen información errónea cuando todavía casi ni la esposa se había enterado, eh, ni las hijas. Y eso eh, hay que tener un poco de, de respeto por cómo va a ser una información si todavía la familia no se había enterado. Por eso todo el grupo de nadadores, eh, como que nos eh, estuvimos bastante al margen. Eh, además otra cosa importante eh, el operativo de, de rescate y todo eso se activó eh, a mi criterio y al de mis compañeros en forma tardía porque mis compañeros yo no, no yo personalmente por eso eh, avisaron a, al organizador que Ezequiel no había llegado cuando su kayak después de casi de una hora de, de estar eh, al kayak de Ezequiel el kayak de acompañamiento individual que tenía Ezequiel se le dio vuelta el chico logró subirse al kayak otra vez para seguir acompañándolo y se le partió el remo. Ese chico, el kayak individual de Ezequiel, fue asistido por un gomón de, de la banana, viste, el que anda dando vueltas, no por alguien de la, de la organización. Una vez que el kayak de Ezequiel salió y logró llegar a donde estábamos nosotros, dijo, no, yo a Ezequiel lo perdí porque eh, se me rompió el remo y no lo pude seguir acompañando. Cuando sucedió eso, Ezequiel le, le dijo, sigo solo, estoy bien. Ezequiel venía en buenas condiciones, se venía hidratando cada 20 minutos, que es un poco lo que yo te contaba. Cuando entró al mar estaba bien. Eh, recorrió 1.500 metros aproximadamente del mar, y como te dije antes eran 3 kilómetros, le quedaban 1.500 metros más, pero en un, en un mar que no, no era seguro para nada. Eh, a nadadores por ahí que tenemos mucha más experiencia... La rompiente nos revolcó, nos sacó las antiparras. Mi kayak, el de muchos nadadores, se dieron vuelta. Eh, lo que sí pasó es que la organización terminó rescatando a, a los kayakistas que se habían dado vuelta. Y bueno, y los nadadores quedaron en un segundo plano en ese sentido. Y entonces vos, ¿cuándo decís que fue aproximadamente el, el momento en que el kayakista de Ezequiel lo ve por última vez? ¿Y por qué decís que tardó tanto el, en aplicarse el protocolo de, de emergencia, de búsqueda? Mira, el kayakista lo vio por última vez, a los, quedándole 1.500 metros aproximadamente para la llegada, ya en el recorrido del mar. Yo creo que el protocolo de seguridad se activa tarde porque cuando mis compañeros le van a, a decir al organizador que, que quién no había llegado. Eh, mira, nosotros los nadadores nos conocemos mucho, entonces sabemos más o menos en qué tiempo tiene que hacer cada uno el recorrido. Cuando vemos que llegan. ...los demás nadadores de nuestro club... ...que por ahí tenían igual nivel o menor... ...decimos Ezequiel ya tendría que haber llegado... ...ahí se dirigen al organizador... ...y qué pasaba, quedaba gente en el agua... ...entonces el organizador... ...también dudaba de... ...a lo mejor es el que está en el agua todavía... ...otra cosa que sucedió... ...es que había un tiempo límite de la carrera... ...que era a las cuatro horas... ...a las cuatro horas oficialmente la carrera se dio por terminada... ...pero había nadadores en el agua que no querían... ...abandonar la prueba... ...que eso suele pasar... Entonces un poco eso también creó confusión. Había nadadores en el agua, a lo mejor era Ezequiel, a lo mejor no. Pero bueno, eh, una vez que, que se constató que Ezequiel no había llegado, ahí se activó todo. Mis compañeros en ese lapso de, de que Ezequiel no llegaba fueron a recorrer hospitales y salitas y ahí eh, les dijeron que Ezequiel no había ingresado de ninguna forma. Y ahí se activó todo el, el protocolo de, de búsqueda y de rastrillaje y... Y hasta hoy que viene siendo excelente, pero bueno, a lo mejor había un tiempo para eso. Bien, eh, Guillermo, Noelia te está escuchando, los está escuchando ahí en el piso. Claro. Si quieren eh, continuar con las preguntas. No? Eh, Noelia, primero, eh, gracias por tu testimonio. Eh, eh, el mar estaba en condiciones, eh, una vez que salían los nadadores del río Quequén eh, hacia ya este, esta agua abierta. O, ...o estaba tan picado que tendrían que haber suspendido la prueba. Mira, como te decía, eh, pasaron dos cosas. En el río estaba, eh, tiraba mucho, tenía mucha corriente a favor. El trayecto del río fue rapidísimo. Pero una vez que doblamos la escollera, que es la entrada al mar... Eh, ...ahí cambió mucho la temperatura del agua. Se puso muy fría, normalmente, de lo que es el mar. Y había muchísimas olas, muchísimo viento... Eh, que a mí, que soy, como te decía, una nadadora con mucha experiencia, a mí se me dificultó nadar en ese, en ese momento. Uh -huh. imagínate para los 550 nadadores que venían atrás, que venían más tiempo. Porque, claro. mira yo le puse dos horas cortitas a la carrera, pero la media de los nadadores nadaron arriba de las tres horas. Claro. No es lo mismo un cuerpo que nada dos horas con el desgaste que te produce uh -huh. el desgaste calórico de la termorregulación que te produce la actividad física. No es lo mismo estar dos horas que arriba de las tres horas. Eh, y, se puede generar y, una hipotermia sí, sí, sí. por la temperatura del agua y bueno con los riesgos que eso ahora, conlleva. Y además, como te digo, las condiciones del mar eran muy difíciles. Yo para, creo que no estaban dadas. Para quienes en un momento la organización hablá, habló de de cambiar el, el recorrido de la prueba en caso de que las condiciones no estén dadas, o sea, salir por el otro lado, por el lado de Quequén, uh -huh. que iba a ser una prueba mucho más corta. Pero desconozco la razón por la cual no no la cambiaron y teniendo tu, tu experiencia Sí, te estamos escuchando sí tal vez hay eh, eh, faltaría testimonio de algún nadador que haya escuchado tal vez una queja o un pedido no apareció ninguno de los eh, 549 competidores porque entiendo que él eh, estaba haciendo un buen tiempo que iban primero voy prematón. a hacer una aclaración sí, sí. no llegaron 540, eh, 4, 549 competidores porque hubo nadadores que abandonaron eh, algunos fueron asistidos, otros salieron por sus propios medios. Eh. Entonces ahí ya hay un dato erróneo. Sí. Muchos nadadores abandonaron. La verdad es que si dijera una cifra estoy mintiendo, pero hubo por este motivo, por frío, por condiciones del mar, algunos que no pudieron continuar. Eh, no, no porque vos imaginate olas de tres metros que te suben y te bajan. Apenas nos veíamos los bracitos cuando querías mirar para adelante o para atrás. Eh, los nadadores generalmente se agrupan en pelotones. No, a, es difícil que un nadador, sí lo hubiera podido escuchar el kayak de al lado, pero es difícil que un nadador pueda escuchar a otro nadador que tiene a, a 30 o a 40 metros pidiendo ayuda. Noelia, ¿cómo para eh, poder? Acá está, sí. Sí. No, como para poder entender la dinámica de la Mirá. carrera, vos decís, hay muchos que abandonan, muchos que son asistidos. La responsabilidad de la carrera, asumo, es que si hay una X cantidad de competidores, asegurarse de que todas esas personas lleguen. De alguna manera u otra, algún registro de si alguien abandona o, o, o llega a la meta, tienen que tener. No, no, no sé cómo funciona, pero para que nos puedas explicar cómo funciona. Digo porque vos decís que se activa tarde el protocolo. Esto quiere decir que nadie controló que Ezequiel faltaba hasta que ustedes no advirtieron que no estaba en ningún lado. Mirá, eh, el control que ellos tenían... No estoy tan eh, al tanto de cómo fue el sistema de, de cronómetro y uh -huh. el control que ellos llevaban de los nadadores. Eh, sé que todos teníamos un número asignado el marcado en los brazos y también nos daban un chip que va, así me quedó la mano, de, en la mano derecha, ese chip eh, tiene un número de nadador que cuando vos terminás la carrera y pasás por un detector, ahí se activa como tu llegada. Uh -huh. La gente que no llegaba les iban, eh, la gente o sea que era sacada del agua sí. por medios de la organización o que llegaba por otro lado caminando, les iban trayendo los chips y ellos los pasaban y constataban que ...por ahí el nadador no había terminado, pero que había llegado. Claro, claro. ¿Sabes si ese chip tiene algún dispositivo de GPS o alguna forma de localizar... ...o no funcionaba en ese sentido? Eh, Nacho no, no. Bueno, ahí tengo a Nacho... ...por eso quería por ahí que... Vamos, que vamos, se sume, vamos, que se sume! Nacho, sí, sí, mi novio sí. y mi marido... ¡Que se sume! ...que es... él es compañero de Ezequiel de entrenamiento... ...y bueno, estuvo con él... ¿Le pasamos el retorno, eh, Noelia? Estuvimos con él los días previos, nos metimos al agua a nadar... Eh, pero bueno, por ahí estaría bueno que él hable porque él es compañero y largó con Ezequiel por favor gracias Noelia, sí, le vamos a pasar el retorno perdón la desprolijidad pero por eso favor. está sucediendo ahora y nos parece que es muy importante porque como decíamos tenemos, eh, hemos podido hablar tenemos la palabra oficial pero nos faltan la palabra de los competidores, de los compañeros ¿qué tal Nacho? Eh, muchas gracias por tu testimonio contanos, vos arrancaste con Ezequiel sí, eh, estuvimos en la largada juntos eh, ese estaba muy feliz de estar acá, hizo mucho esfuerzo para, para venir. Eh, el día anterior llegamos a la 1 del mediodía, el viernes, a Necochea, probamos el agua con todos los chicos del equipo, había una rompiente fuerte, no tan fuerte como el día de la carrera, y decidimos entrar a nadar 15-20 minutos. Y nada, Ezequiel, todos salimos conformes, este, con buena con buen ánimo para afrontar esta carrera, que es dura. Y el día de la carrera, Ezequiel nos pusimos juntos en la largada y, y el objetivo era, era llegar. No, no, no venía a buscar una posición, él la quería hacer y la vino a disfrutar la carrera. Y hasta el último contacto con su kayak y eh, con su guía, él la estaba disfrutando, se había hidratado como habíamos acordado, cada 20 minutos media hora tomaba eh, alguna bebida isotónica y venía todo perfecto, cuando se le rompe el remo, el chico el guía, le dice, estoy bien, yo continúo, faltan mil 1.500 metros, ya estaba, eh, no entendemos qué pasó, pero es en ese momento en... O sea, cuando pasa algo malo es donde se tiene que, que ver la calidad del evento, la calidad de la carrera. Porque si nadie se descompone, no sabes cómo actúa el protocolo de seguridad de la carrera. Y quizás a Ezequiel le pasó algo, se sintió mal y nadie lo vio. Eh, se habla mucho de que la carrera había contratado 200 kayaks. Eso es mentira porque eso lo, los contratamos, era individual, cada uno pagó por su kayakista. Eh, en mi caso yo traje un amigo de Mar del Plata que me guíe, que es nadador, y el kayak lo conseguí acá en Necochea, alquilándolo. Y todos los nadadores eh, pagó entre 2.000 y 3.000 pesos para alquilar un kayak bien, acá bien. o un guía también. Entonces eso no se puede contar como seguridad de la carrera porque eh, son cosas personales que pagamos nosotros y no no son no es gente idónea para salvar a, a nadie un, un guía. Está para hidratarte y guiarte. Y obviamente si uno se desvanece al lado de un guía y lo ve, eh, va a tratar de ayudar, se va a tirar al agua. Pero acá vemos que la organización... Y, eh, ...están contando esos calles como si fuesen de ellos y no, eso lo puso lo pusimos los nadadores. ¿Cuáles son entonces efectivamente las medidas de seguridad que, eh, que propuso el, la coordinación de esta carrera? Eh, está lo que ellos dicen y lo que nosotros vimos. Nosotros solo vimos dos eh, gomones, eh, lanchas de prefectura en el agua. Y dos motos de agua, que a cada rato se quedaban sin nafta, obviamente y tenían que salir a reabastecer, y era muy poco para tanta cantidad de nadadores. En un momento, eh, la lancha que, que lleva la banana turística con, con chicos Bien. empezó a sacar eh, nadadores Bien. a dar una mano, no era de la organización. Y Bien. se disolvidó y empezó a sacar nadadores eh, y kayakistas que se daban vuelta. Eh, hubo gente con traumatismos por... ...queriendo salir con kayak... ...y el kayak le pegaba en la espalda, en la cabeza... Eh, ...eran olas muy, muy grandes... ...a mí me, me sacó la gorra las antiparras... ...me revolcó en una... ...la segunda ola pensé que yo no salía de abajo... Ipa. ...y tengo experiencia nadando en el mar... ...y en carreras en Ipa. Villa Gesell, en toda la costa... ...y nunca había tenido una, una ola tan fuerte... ...y así muchísimos testimonios de amigos de otros clubes... Eh, ...compañeros que por suerte pudimos llegar, pero no pasó una gran tragedia eh, y acá siempre estamos esperando la tragedia, cuando pasó en el río Paraná que murieron 10, 12 personas y se habló de, de nunca más Bien. desproteger a, a los nadadores, y bueno creemos que, que este este año volvió a pasar, nos desprotegieron a todos y bueno, y nada, esperando que quede aparezca Muchísimas gracias, Nacho, por tu testimonio. Tremendo, Guille, lo que, lo que estamos escuchando. Guille, Agustina, eh, la palabra que faltaba, que era de los compañeros de él y de los competidores. En primera persona lo que sucedía en el mar, en aguas abiertas. Sí, está, estamos llevando todas las, eh, las opiniones, todo lo que puedan aportar información. Analía ya volvemos con vos y preparamos este mapa. Eh, la carrera partió desde el río Quequén, ahí fue la salida... Van nadando con una fuerte corriente, hicieron rápido esta primera etapa, acá hay eh, bollas y señalización para eh, dar la vuelta y encarar ya directamente a la zona de la llegada. Eh, acá están estos mil metros, donde creen que, que se produjo la, la desaparición de Ezequiel, de acá es donde hablan de la rompiente, el cambio de temperatura y olas de hasta dos metros. Ya estamos en línea con Claudio Pitt. Eh, Plit, que eh, ex, ex nadador de aguas abiertas, cuatro veces campeón. Eh, gracias por atendernos, hola. Hola, buenos días. Bueno, e imaginamos que este, esta información afecta y mucho para, no solo para el sector, para, para todos en general, pero eh, es una actividad muy riesgosa, merece muchos cuidados. La organización tiene que ser muy esmerada, Claudio. Sí. Sí, a lo que dijiste, a las tres cosas y además este, concuerdo con todas las apreciaciones que hicieron los nadadores. Uh -huh. Pero la verdad que consternado por, por el suceso y, y quiero aportar algo que pueda hacer desde otro punto de vista, eh, tratando de ver las cosas globalmente. Y mi punto de vista, eh, para empezar, quiero decir tengo 65 años uh -huh. y este, estoy nadando desde recuerdo y aguas abiertas. Y he visto todo tipo de accidentes, eh, suceder los vi en el canal de La Mancha, eh, tres nadadores de diferentes países acompañados por una embarcación con muerte, He eh, visto nadadores en el, en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas de Dubái, hace nueve años Frank en un nadador de familia olímpica de los Estados Unidos, la noticia se ocupó este, CNN de una forma este, muy intensiva sí. hace unos años atrás, eh, podría decir el triatlón del Atlántico de Maca de Mar del Plata fue y, y, Hace un año ¿Y con qué denominadores comunes, Claudio? Exacto, ahí voy El, denominador, el común denominador es Las organizaciones cuentan siempre con, una, con un razonable protocolo de seguridad Vos, Digamos, podrías calificarlo como pobre, mediano o, o muy bueno o, Por eh, existir una puntuación uh -huh. eh, Yo creo que la carrera estaba... Mediana, entre medianamente y pobremente es, eh, cubierta en seguridad por lo que, acaba, lo, lo que estamos sabiendo que sucedió. Y, y después existe todo un protocolo que ya nombraron tanto Ignacio como Noelia sobre todas las vicisitudes que tiene que hacer un nadador que se quiere proporcionar seguridad. Lo que pasa es que hay muchas alternativas, muchísimas alternativas que hacen a nuestro deporte, que es un deporte riesgoso. Tiene un porcentual de riesgo eh, en, en todos los eventos donde, donde hay deportes de extremos Y en esta época, y eso me quiero aportar, sí. la gente eh, no se va de turismo, sino va a correr una carrera de atletismo, de deporte de aventura, de ciclismo, sí. de mountain bike, sí. y de natación, o del triatlón. Y esto esto es una moda, ponerlo entre comillas, en donde lo estamos viendo que sucede desde hace ya varios años. Y es un arma de, de doble estilo. Y la carrera esta entró en ese contexto, porque la carrera fue rescatada de la 37 edición, que la habían hecho con 20 nadadores, los guardadías de la ciudad de Necochea, uh -huh. y la rescataron, pusieron 100 nadadores, 200, 400 y llegan a las 750. Eh, a todos nos gustó el hecho de poder ir a nadar. Sí. Y a la hora, por supuesto, de lo que usted ve, eh, nos volvemos muy críticos. Sí. Pero lo tenemos que tratar, tenemos que tratar de ser cautelosos. Porque en realidad, un poco responsables somos todos. Yo me asumo, yo soy experto en la materia. Y la verdad, en lo personal, no fui a decirle a los organizadores, muchachos, tengan cuidado porque el mar está muy movido. Yo me muy bien la competencia y la nadé en 2 horas 39. Y lo mismo hizo Noelia, que también es una nadadora experta, o sí. el marido de Ignacio. Sí. Porque a todos nos gusta nadar, a todos nos gusta competir. Entonces, no voy a cargar contra los organizadores porque esta situación se repite a lo largo y ancho de la Argentina y del mundo. Porque te veo varios países donde ha sucedido, En Brasil pagaron 4.000 nadadores, sí. En la competencia Sí, eh, por ejemplo, en, en cuanto a las condiciones climáticas, eh, ¿el agua es posible que haya estado 18 grados? Eh, ¿A cuánto tiene que estar? Eh, ¿El oleaje a cuánto tiene que estar como para autorizar una competencia? Eh, si esto influye, eh, eh, Claudio. Mire, aguas abiertas, si usted larga la competencia, puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Y esta es la definición de aguas abiertas. No es una piscina. El nadador entra a aguas abiertas, tiene que haber un protocolo de seguridad. Está bien, lo podemos analizar. Pero que estaba el agua 18, eh, sí es cierto, estaba 18, pero no tiene que estar. Es el mar es el mar y el viento es el viento. Y yo como organizador, si yo tengo de golpe un viento en la región esta de, de Necochea, que los vientos sorprenden, y paro la carrera con 400 nadadores que hubieran el agua, tengo el mismo problema. Es preferible que lleguen. Entonces yo tampoco sé qué hubiera hecho en un caso así. No la hubiera alargado pensando que, que, que iba a ponerse feo y eso, y hubiera tenido otros problemas. Claro, que claro. la gente va a nadar. Bueno. Entonces este, yo no puedo cargar contra nadie que, eh, de lo que se hizo. Es muy fácil hacerlo. Yo lamento, lamento el suceso. Yo quisiera, mi deseo, más allá de todo esto, es que no, bueno, que, que aparezca y, y que la familia... Ojalá. ojalá. O pobre se está bien y, y al respecto del organizativo, que sí. se van a superar todo Bueno, eh, Claudio Plit, cuatro veces campeón eh, en Aguas Abiertas. Gracias, Claudio. De nada, muchas gracias. Adiós. ¿No?